En estos días la Intendencia Municipal de Montevideo se presta a cambiar eh, la zonificación del suelo en una zona próxima a zona américa para pasarla a área suburbana de manera, un área rural a suburbana, de manera de que se pueda construir el estadio del Club Atlético Peñarol. Entendemos que es algo que la Intendencia lo puede hacer perfectamente, requiere de la aprobación de la Junta Departamental y si allí se logra la mayoría se, se podrá lograr. En lo personal creo que está, está bien, no, no me pongo a ello. Lo que considero es que eh, debería, debería, además, la Intendencia revisar toda su política de tierras y sobre todo ayudar a una cantidad de familias que viven en asentamientos irregulares que son, eh, están asentadas en tierras municipales, o están asentadas en tierras que son de uso rural para transformar al igual que el, el Club de Peñarol ese uso a suburbano de manera de que puedan regularizar sus terrenos de manera de que puedan conectarse al agua a la luz legalmente como, como todo el mundo, eso es una forma de incluir y de integrar no me opongo a que se le otorgue al Club de Peñarol pero creo que de la misma manera eh, debería hacerse para con los asentamientos, no es que eh, debamos poner al crónico operador de rehén y decir para Peñarol sí, pero siempre y cuando se haga lo otro. No, a Peñarol sí y hágase esto también para que la gente que vive en los asentamientos y tienen esa situación se le pueda cambiar la zonificación del uso del suelo y puedan tener la posibilidad de estar incluidos en la sociedad como eh, la dignidad lo requiere y como se lo merece. Hasta la próxima.